y la la y a a la yeah, sí, la la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 de que cómo no, e, e, si no, de, formas, no de es que cómo habrá la de la que sí, Lo que es es si no te, de te provoca emoción y, en caso que sí estás para la gente pueda es si muestras en hay es más o menos a lo que querías que la gente, que la oficción le recuerda eso de mal comportamiento que tal vez muchas personas, no todas, porque muchas eh, sí son devotas, pero que en, en una mayoría no lo no, ven, no, no, no, no, no, no, no, no se puede ni no Y para ti, si sí, la plan, eh, no es para, para muchos es así, también, pero Ya no es esta como en, el, en como Y tú crees que en sí, si hubieras puesto a una mujer en vez de la Virgen, porque la verdad aquí la ofensa surge porque se ha metido a la Virgen, y no es tal vez, mucho para los jóvenes que tienen otro pensamiento, es mucho para la gente adulta, la gente mayor, los abuelitos y demás, tienen que tener un, una, mucho, una visión mucho más grandes sobre la Virgen. Entonces, ver que la la se ha puesto así es bastante fuerte para ellos. tú crees que hubiera causado mismo impacto en todas las sociedades como ha causado estas últimas semanas. ¿E que tú hubieses puesto de una mujer normal, o sea, me refiero a tema no de la virgen, bailando en la misma forma, con los mismos bailarines. ¿Tú crees que hubiera causado mismo impacto en toda la sociedad, ¿O la virgen ha sido el punto clave que ha movido a, toda la, a todo el país en todas? Sí, sí, claro, que ya, are part of the divide, including the righteous, the United States, and that is, like, how it's just the problem of being those are just the righteous. They're all in this culture. So, as I said, I'm not going to talk about it. And I'm going to be in the world to learn about it, that I'm going to ask you to say, you need to talk about it, you need to talk about it, you need to talk about it. And that will be a part of us, you know, most of us, and I'm not going to be able to talk about it. And the other side, El coche, mira, Salvador, en de cerraria, que en cada día y en cada de cada día, cada noche y que nos da la mano, de vez que nos miramos, cada vez que nos besamos, cada vez que nos abrazamos, cada vez que nos escuchamos, cada vez que nos escuchamos, que nos escuchamos, cada vez que nos escuchamos, cada que nos escuchamos, cada vez que nos escuchamos, cada vez que nos escuchamos, cada vez que nos escuchamos, cada que nos escuchamos, cada vez que nos que nos escuchamos, cada vez que nos que nos que nos escuchamos, cada vez que nos escuchamos, cada vez que nos escuchamos, cada vez que que nos escuchamos, es hacer el alcohol, a hacer todo el descontrol, el morbo y todo eso para negar a hacer el alcohol. Tenemos control del chimpas papel. La seguridad ciudadana en sí es un punto bastante difícil de tocar en el carnaval, porque yo creo que todos aquellos que han ido al carnaval de un mundo saben que la policía duda hasta cierta. hora. y es la verdad, que tenemos que tomar en cuenta eso, que el sábado duden hasta las 8 de la noche, y el domingo puede hasta las 5 de la tarde. Por luego de eso, ahí empieza el descontrol. Es como que por un rato fingimos que está todo bien y no. Yo creo que es donde también el río en cuenta que cuando se bebe en la noche, sucede el descontrol, sucede la violencia, sucede todo. Y lamentablemente se lo cuenta la mujer, ¿verdad? Y como tú como tú dices, el problema más grande es que cuando uno va a las... Sale de sus casas y lo duro, cuando sale a la calle una noche en la noche en el carnaval, ve gente borracha tirada en el piso, ve gente borracha por todas partes. O aí, for started, e também, mundo, para a Que sí, ah, ¿Sí? vamos a descontrolarnos, un millón de bolivianos en condones, porque necesitamos hacerlo. Entonces, y en fin, y uno de más, la seguridad ciudadana, ¿en dónde queda? Porque en una estadística que tengo razón, el periódico la razón, se dice que con 29% se incrementó. Eh, claro, probablemente que en un de otras o el la expresión de la salud, y nadie no, estimó no, no no, no nada. O sea, prácticamente con una enfermedad, porque I'm not from mm -hmm. the podcast. agradecerles por los mensajes, Vamos, tenemos varios especialmente dirigidos a el primero dice hola oh, bueno tardes, de mi opinión acerca de este tema es que lamentablemente las personas que dicen ser devotas fueron las más duras, resultaron, difamaron, amenazaron al artista Alguno se da cuenta cuánta hipocresía existe con respecto a la devoción atentamente Jacqueline, gracias Jacqueline, un saludo para ti otro mensaje va de Rind, arriba, vean de Paco dijo lo que muchos piensan pero no se atreven a decir me apoya hacia ella y basta de gente doble moral que solo quiere disfrazar sus malos actos con la disque de emoción. Saludos a Victoria Labri, que por cierto está muy bella. ¿Ya Otro mensaje que también vamos a, a leer al respecto de linda No has hecho nada malo, linda No te arrepientas. Gracias a esa persona que no dejó su nombre. Otro más. buenas tardes en mi opinión personal. Yo creo que el artista realiza, su, realiza sus obras en sus obras lo que inspiran, pero no entiendo en qué se basa ella en pintar una Virgen insultándola de una forma tan vulgar. Si es que no le gusta el carnaval, tranquilamente debería de hacer alguna pintura sobre el mismo y no sobre la Virgen. A ver más ahora en adopting interactiva tienen a verabei, de a los problemas, incertidumables. Querido de usar la Excel que y cualquier otro nivel número de esas formas bastante con el estudio... A en que es Villa, también es malo es que tienes punto problemas estamos en un, Papa, en un estado donde la libertad de expresión está totalmente presente no podemos negarla entonces la gente yo creo que también actúa mal al querer negar una obra de un artista ¿por qué? yo pregunto también a ustedes o sea eres eres de voto? eres católica no tú eres católica tú eres católica, ¿Tú eres católica? De no, mentira. Prima, si tú fueras, no hubieras un artista, hubieras sido la otra persona que estaba viendo el cuadro, tú tuvieras sentido, o si sea, hubieras dicho, no, el, el catolicismo, o sea, me siento menos católico por haber visto ese cuadro, o sea, afecta a ese punto la religión, entonces, ¿no? ¿Tú qué consideraste? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? mira qué pensaba cuando, te, cuando hubiste, tú me viste este mal qué ha dicho tu familia? Estamos, que Porque aquí dice, Hola, como están chicos? Felicidades por el programa. Quiero dejar en claro que, yo soy católico de voto. Y la verdad, el solo hecho de ver a una virgen en eso me ofende totalmente. Considero que es una falta total de respeto a mi religión, el hecho de que se la use de esa forma, sabiendo que es una imagen sagrada a la cual todos deberíamos guardar respeto. Por lo menos, como mi religión, se debería guardar respeto. Ahí está. Considero que la persona está yendo también en ese lado, mucho, porque, al final de cuentas, la virgen. Yo Una pregunta que quería, que quería con este tema también. ¿Tú a quién consideras que tiene que ser devoto? En este caso. Porque la fiesta del carnaval, fiesta de la carne. Estamos entendiendo que es la fiesta del descontrol y la religión va hacia eso también. Tienes 40 días nuevo para, para no pecar, que es la propuesta de cuaresma. Entonces te digo por eso. ¿Qué imagen va hacia quién es dirigida respecto a eso, por la devoción a la Virgen entre juego, ¿con quién bueno, Pero la población, o sea, yo, no yo elba, la me voy a me no voy Muchos me van, por la fiesta. entonces. Franquia, franquia, franquia, franquia, franquia, o sea, no se va a los bailarines, porque al final de cuentas, ¿quiénes son los que están, están yendo de voto? Hemos escuchado a señora Traevallon, no hay hablar acá. Él está yendo por devoción, pero reitero, o sea, la gente que va a las graderías y que está festejando, ¿va por devoción? Entonces, ¿quién, o sea, ¿quién tenemos? Yo creo que ahí estamos en el problema de que el bailarín es el que tiene que ser de voto. Entonces, la gente va, entonces, pesa la imagen sobre la gente. ¿Debería ofender a la gente que está haciendo esos programas que está la de Si bueno, esta que es un poco suerte y bueno, me lo estaría para que también, o sea, que la, saber lo que la gente está opinando al respecto. Entonces va, logró, lo que logró lo que quería tener, fama de un momento. No creo que sea arte ofender a un grupo de creyentes. La libertad de expresión no es libertinaje. Si quieres expresar su molestia, como muchos, sobre los excesos del carnaval, debería él abrir su mentalidad y entender que respetos guardan respetos. Y no generalices, no todos van por solo bailar, por solo tomar, sigues faltando el respeto. Yo creo que no hay que ir a la de la sala, muchos se revelan porque Para la ciudad, la ¡Es tan difícil! ¡Es tan difícil! ¡Es tan difícil! ¡Es tan difícil! ¡Es ¡Es tan difícil! que tan difícil! ¡Es de difícil! Este a que, que, que, que, que nos agradecerles a todos por, porque nos hemos dado cuenta que este tema tiene bastante tela por cortar, tenemos invitados pero bueno, el miércoles vamos a seguir con un nuevo programa, vamos a hablar de cárceles, niños condenados desde niños por favor no se pierdan el próximo episodio, les agradecemos por estar con nosotros en el primer programa nos vemos pronto